Bueno, como siempre En el mediodía del toque del mediodía Genesis trayéndole todas estas informaciones ¿Y qué le traigo? Bueno, le traigo muchas cosas interesantes Y más que nuestro portal Telenor Anoche estuvimos eh, en un encuentro Junto con las personas, con los dueños de Premios Kit y, y todo su equipo de producción Hizo una, una presentación artística Dieron anuncios de lo que será para Premios Kit en 2020 eh, Hicieron algunos anuncios de categorías Incluyeron al influencer Ya va, se va a premiar para la próxima entrega Al influencer del año y también se va a premiar música regional, eh, que esa eh, que no estaba eh, en el renglón de nominaciones. Eh, vamos a ver algunas imágenes que producción va a ir colocando de todo lo que sucedió. Ahí tuvo la presidenta de, de, de, de, de Premios Kit que también nos dio una entrevista exclusiva. Que vamos a poner la más. Adelante, la podrán ver en nuestro portal eh, Moza La Para cantó anoche También cantó Pipe Bueno eh, Cantó otro artista mexicano Aquí estamos viendo a Mark Big Y a Moza La Para que estaban ahí Tenemos entrevista exclusiva con los dos Con cada uno de los dos Con cada uno Perdón, y la, la persona, eh, los periodistas estaban disfrutando y, y empresarios estaban disfrutando de la noche en Kafka, todo lo que sucedió. Ahí estuvo la participación del artista muy conocido colombiano, Pipe Bueno, que nos dio una exclusiva, que ahora mismo puede entrar a en nuestro canal de YouTube y esa es la entrevista principal que vamos a subir, que es la entrevista que da Pipe Bueno, hablando sobre su relación sentimental con Luisa Fernanda W Él nos confirma o no nos niega en cierto modo no nos negó lo que está pasando con ella y podrán verlo en nuestro canal de YouTube también entrevistamos a Marco Marco el comediante de Instagram que tiene más de 5 millones de seguidores donde le respondió a las, al grupo de Mañanero con el boli a la venezolana eh, sobre que él es un poquito hipócrita y también Luisa Fernanda como, como la, así como la, en los premios G también nos dio algunas declaraciones, y Moza para y Mark Peak nos hablaron sobre lo que está sucediendo en la capital, luego de todo lo que eh, de todo esto sobre las, los series de discoteca y si le afecta a ellos o no. Durante el día entero vamos a ir publicando, ahora mismo pueden ver la entrevista de Pipe Bueno, que acaba de publicarse, no los pude traer de una vez porque como llegué tarde anoche, es eh, sumamente tarde la, eh, el equipo de edición comenzó a trabajar un poquito tarde hoy pero ya sí están viendo la, algunas imágenes ahí están viendo a la Lapara que cantó eh, que fue quien cerró el evento de, de Pipe bueno así eh, de, perdón de Pipe bueno de Premios Kit así que le, le, nos vemos en la próxima entrega de Premios Kit eh, que supongo que seremos invitados y así que a través de nuestro canal de YouTube y nuestro Instagram vendrán todas esas entrevistas sumamente interesantes, así que nos vemos ahorita y sigan en nuestro Instagram y nuestro YouTube a través de Telenor dos para que puedan informarse de todo lo importante que está sucediendo en las redes sociales y en nuestro portal Telenor